Sigma, ¿no? Gente, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis bien para el ataque, no? En plan, sí, una orilla, una orilla, una diva y No un problema mentales, ¿eh? No, <risa> joder, a ver, ¿qué hey. What the fuck? Hermano, lo no he pegado con el pirocaso, ¿eh? <risa> Vamos a ver si podemos pillar hoy, eh... Son tres partidas ganadas, ¿eh? Con tanque, O sea, yo creo que puedo, gente Y te tú lo guarro, como se pegan ahí el mocazo, ¿no? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Manín! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Vamos a ganar la partida rápido, ¿vale? Gracias Gracias, ¿qué mierda? Eh, de su poder, se ha pillado Y yo le llamo yo Simit, su campeón ah, Al día de hoy sigo sin saber su nombre al 100% He eh, pillado el 1-0, ¿no? Obviamente, si no, vamos a estar jodidos ah, Muy buena por parte del equipo enemigo Ha jugado muy bien, loco Y... ¡Oigo la armonía de las esferas! ¡Wow! No, no puedo hacer nada, gente, Gigi. Bueno, a ver, sí, no, sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no Estoy roto, gente Por favor, no me reporten, tío Nada, ah, muy, muy buena, tío Muy buena, pero mala también por parte mía Porque no puedo matar a todos, tío Solo tenemos que pillar ese side ¿Qué hace, bro? ¿Y si te mata puñetazo? ¿Qué pasa, compadre? Un puñetazo a la nuca Ha muerto el Mordekaiser enemigo, ¿no? Pero no su Jin Jin falso de League of Legends, el vaquero Tenemos que llegar aquí Bien, bien, bien, bien Nos dan dos minutitos de gratis Uf. Eh, no es coña, eh, no es coña Me la acabo de marcar con esa ulti mmm, Bueno, sin comentario Acabo de carrilear eh, el pillar esa posición eh No ganar la partida, una posición Los dos del escudo me van a dar bastante por culo eh O sea, no es coña Me van a joder la misma vida eh, Y encima teniendo una Moira más aún, bro ¿Y mi equipo? Por favor, mi equipo, bro, bro, soy tanque Pero no tanto, vale, ha pillado a Bru, Mi villano favorito <risa> Me he equivocado, tío Moira, es focus, Moira, es focus, Moira Moira, mamá huevo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡No! Increíble. Nada, nada, de loco. Vamos a poner una orilla. Una orilla poderosa. A lo mejor la perdemos, ¿eh? Igualmente. Adiós. ¿Qué pasa, hermano? ¿Y yo qué pasa, bro? ¿Estás abusando de Reinal? ¿Estás abusando de Reinal o qué? Dice tú cómo le curan su moira? Le cura a todo el mundo, ¿eh, gente? Increíble. Esta partida va a ser chungada a ganarla. Va a ser muy chungada a ganarla. Va a ser un chunga, pero me voy a partir el pecho. Me ha matado la, la simétrica. Gracias, bro. Ole tu coño. Ole tu coño moreno, compadre. Moira. Moira. ¿Cómo que tú pierdes, compadre? ¿Te ha quedado claro? ¿o ¿Qué? Clarito, clarinete. Ven para acá, Richard. Te voy a enseñar a jugar personaje, mamahuevo. Sí, sí, hermano, sí. Oh, qué pro. Oh, qué pro, tío. A ver, bro. Qué pro eres, tío. Qué pro, churrita mía, qué pro. Me va a quitar media vida ¿Cómo puede ser que me quite 300 de vidas, tío? Siendo yo el tanque también, ¿eh? Así de claro Te jodes, chaval Y te tú la has hecho, ¿sabes? Y te tú es basura que no hace nada ¡Loco! Que vengo de aquí Me, me, me saco la, la polla Y me puedo hacer el helicóptero. ¡Joder, hermano! Mano, déjame salir de aquí Porque me muero, chaval tío, Mira cómo vienen los tres enmayados, compadre Y te tú los enmayados, churro Tú los putos enmayados Vamos a poner una orilla, chaval 2K de, de daño, ¿sabes? Toma, para que pille Claro que sí te la simétrica, compadre. Te la simétrica, bro. Y te la quirico, ¿Cómo se escapa? Esto es flipante. Nada, esto, esto vamos a, vamos a tener que carrilarla con diva, ¿eh? gente. Fuera coño. Asesinato triple. ¿Por qué? Porque soy papajigo, compadre, vale. Vale, churrita. Dale para atrás. Vamos. Si pillan el 03 hemos perdido, gente. O sea, es que ni que tu tía. Hemos perdido, pero vamos, flipante. Portado tanto. Paja truco. Oh, para que pille, chaval. Te, te, te, te, te. Para que pille, pum. ¡Pow! toki toqui Vaya tela la, Vaya tela la simétrica Compadre ¿eh? Vaya tela la simétrica Churra Qué carrileo Que se está pegando a la palla Chaval tío Muy buena eh Es que Rico debe de morir O yo Que me está pegando por atrás tío. De loco churra Dice este? tú la simétrica Me roba siempre a mí Ya eh, Ya volví eh, Que fui a bajar la basura Grande como ayudáis siempre en casa Tío Esa es tú. Richard O sea El maldito Mordecai Es el campeón o sea, No no o Se la está marcando aquí Su simétrica Exagerado, vamos No te, no te miento Te lo está marcando que flipa Encima me está quitando el rol de tanque todo el rato Qué bueno, ha sido un, un buen triple kill ahí Tengo que ralentizar ¿Qué me pegas, tío? Tracer, Kiriko Muere, Kiriko, anda, hija Muchacho Tenemos que hacer que retroceda ¿Y eso? Coño, me picaba la nariz, cojones Mano, eh. Tío, ¿eso qué? ¿Un play school? ¿Dónde va ese? Bro, bro, ¿qué hace? Hermano, ¿en serio? hay que se va! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Me da igual, compadre No va a pillar la vida, esos Y yo puta, morirá. A ver, churrita mía, te lo voy a decir bien claro, ¿vale? Tengo 84% de ulti, o me la das ya o me cabreo Me la estoy marcando una puta barbarie Y yo no sé qué está pasando en la partida Está ah, guay, o sea, es el LOL Pokémon El Lord de Pokémon Vale, gente, se han pillado Sigma Voy a, tener que, voy a tener que deletearlos, eh O sea, a ver, vale, guay Eh, Moira Ay, Me cago en 10 eh, eh, eh, eh, Moira, Moira, Moira Kiriko, Kiriko, Kiriko, Kiriko, Kiriko Kiriko, Kiriko, quirico, quirico, Eh, bro, acaba de pillar el, el robot en el segundo qué potra chaval Si pillo eso, gloria bendita Muy buena, estamos estompeando, gente Estamos estompeando, es que te cagas, bro Venga, para tu parkeli Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. primera, primera, primera posición Tío, esto es lo que debe de ser. Chop, chop, chop, chop. Tenemos que ganar las tres rápido y ganar la partida ya. Pero dámela, que yo la capturo también, coño. De una. Ya está. No hay otra para ganar el nuevo Overwatch. Hacerlo rápido. Mira, aquí. Eh, nos metemos de aquí de lleno. Matamos. Yo, ¿Y eso? No me queda claro esto, tío. O sea. No me queda claro cómo cojones me han realizado tanto, chacho. Me se me ha ido la pinza. ¡No! Mierda, he muerto, gente. Bueno, del tiro. El equipo se lo está marcando. Tengo que pegar, tengo que pegar, tengo que pegar con la pistolita Para recargar otra vez ¿Y uy, eso? ¿Qué haces, bro? Bro, mirad los dos guarros, loco te tú el guarro, hermano Me cago en panete que la Kiriko se ha hecho los dos ¿No? Es <ríe> la última, no el hijo de la Gran Merriki Vale, a ver Lo dejo aquí, gente Lo dejo aquí con la Kiriko y me voy detrás suya, tío Vale, vale, vale, nice Kiriko muere No está Kiriko? Tío, vaya puta locura de eh, Kiriko, chaval Madre de... ¿Y eso? Que rico como eres de chaval Madre Tengo la ulti, gente, para lanzarla aquí ya No le he hecho ni mierda, coño Increíble, La Moira Si tiene das. muero Va, va, va, va, va, va, va, va. ¿Ahora qué, perro? Va, va, me la ha marcado mucho, eh Me la ha marcado muchísimo Ta eh, eh, Acabo de carrilar la partida Literal, si llegamos Acabo de carrilar la gente Tanto todo lo animal, como lo vegetal, eh, lo fuerzan a que a que sea antes su crecimiento. O sea, en plan, en un rollo de, de que está un inmaduro las cosas, sale, ¿sabes? Qué jodido, la verdad, no voy a mentir. Necesitamos matar a la Kiriko, tío. Bueno, Moira la marca me la ha marcado, tío. Me la ha marcado, hermano. Yo no sé, ya, no sé ya cómo hacer para ganar la partida solo. Y ese Gengi, qué perro, ¿no? A ver, churrita mía, que te mete un stun y flipa. Oh, vale. Va, gente, de puta madre, ¿eh? Eh, y mientras, eh, qué bien, tío Joder, macho Qué bien, tío Qué bien, han jugado muy bien, tío Y mientras no le, eh, no le salga más caro eh, Por mí bien, eh, está siete veces más bueno eh, Que lo convencional, te lo juro campeón el eh, luego que me parece la caña, es más eh, Seguro que esta abuela, y te tú subió la cámara de muerte <risa> Esa fue la carrileada, Me la ha carrileado mucho, eh o sea La ha liado muchísimo, mi DPS, el hombre torreta No estaba haciendo nada, el Ripper sí pero ha jugado bien, tío Vale, tres partidas Esperemos que, que salga, ¿no? Antes de terminar directo O sea, la segunda partida pero Bueno, Mario, sí Nintendo, si sí, no se hubiese forrado con Mario, campeón Vale, guay Matamos a la D.I.V.A Me la marco Me la marco No me la marco Wow Wow Ana, muy buena Está ganando Game free de para Este personaje es enfermo, ¿eh? Miradlo, eh. Mirad cómo entro. Mirad cómo entro. Mirad como deletea. Tres jugadores. Ya. O sea, bueno, en verdad, no porque no tengo support. Pero muy buena, Junkrat ¡Oh! Increíble. Increíble el Juncal, eh. peña más grande que el Nacho, ya adulta. Que se metía al trescadeo de ir a la tienda. Sabéis a lo que me refiero. ¡Oigo la armonía de las esferas! ¡Wow! No lo mata a nadie, gente. Increíble. Pero he jodido tela. Vale, esto.. tú. Estoy, estoy a punto de ganar la, la puta posición, tío Tiene que morir el soldado universal, gente Bien, bien, bien JJ, JJ, MJ, ¿sabes, sais, ¿Sabes quién llegó? Que Kike se ha vuelto Vale, ya, ya, ya, ya ¡Buena! ¡Ole lo que juega! ¿Cacaroto se llama ese? ¿Cómo osas emancipar el nombre de Cacaroto? ¿Cómo osas emancipar el puto nombre de Cacaroto? ¡Cacaroto sana mi dolor! Hermano, que te doy Te voy a estar con razón, compadre. compadre eh, Con la Q, con la E, con la A, ja, ja Toma Puta madre, eh pero así no borro el juego. y de que, que no buenos juegos en la. Vosotros. En verdad, deciros que siempre canalizo los juegos que dado habrá y game. Mmm, te das cuenta de cada vez son peores. No hemos llegado. ¡Qué potra, Increíble, increíble. Yo vendí todos mis juegos desde ese y me arrepiento por los recuerdos. Gracias campeón de nuevo por eso me he evitado el lobo. Yo te lo juro que eh, World en Tangan por.